Y el Guardingo? Gracias, presidente, y muy buenas tardes, senadores senadoras. Les anuncio ya el voto en contra de nuestro grupo a esta moción y voy a intentar explicarle por qué votamos en contra de la moción desde un punto de vista político, es que no estamos de acuerdo, pero esto lo voy a hacer más tarde. Quiero explicarle primero por qué es una aberración democrática que ustedes hayan presentado hoy esta moción aquí desde un punto de vista de escrupulosidad democrática y de apuesta por la separación de poderes. Mire, usted cita por tres veces la causa especial 20.907-2017 del Tribunal Supremo que empezó la semana pasada la fase del juicio oral y que se encuentra actualmente, en, están declarando los acusados en, durante la semana pasada, esta semana, las, las siguientes. Y es que resulta inaudito que venga usted aquí y ya ni disimule haciendo que creen ustedes en la separación de poderes y trae una propuesta al Senado, a un poder legislativo, para opinar y enmendar un proceso judicial que se está llevando a cabo actualmente y al mismo tiempo. Lo que usted nos trae hoy nos avergüenza porque usted pretende, sin disimulo, influir en los jueces desde el poder legislativo. Ustedes enmiendan incluso la instrucción, porque quieren que hoy el Senado declare que la causa especial 20.907-2017 debería incluir también al actual Gobierno de la Generalitat. Y si usted lo cree, y su partido lo cree, lo correcto no sería querellarse, porque desde nuestro punto de vista judicializar la política no soluciona nada. Pero si ustedes quieren querellarse, adelante. Lo que no están en su derecho como parlamentaria es el pretender que hoy un parlamento se inmiscuya en un proceso penal en marcha y lo enmiende. Inaudito y una vergüenza. Más allá de la parte declarativa de la moción, permítame, permítame señora Roldán, porque tengo que hacerlo, que le explique que hay algo especialmente irritante en esta moción. Y es el uso que hace usted de la palabra comando. Y le doy la oportunidad de explicarnos a qué se refiere usted. Y le voy a citar el diccionario de la Real Academia Española y las cuatro acepciones que da esta palabra. Uno, pequeño grupo de tropas de choque destinado a hacer incursiones ofensivas en terreno enemigo. Dos, grupo armado de terroristas. Tres, mando militar. Y la cuarta, una acepción en informática, una instrucción que se da en una computadora. Y yo le voy a pedir que cuando usted vuelva a hablar, por favor, que nos explique cuando habla de comandos a qué se está refiriendo. Usted banaliza el terrorismo, usted banaliza el sufrimiento de las víctimas del terrorismo en este país cuando emplea y abusa de esa terminología. Usted me ofende cuando habla de comandos operatistas. ¿Quiere saber lo que se siente cuando se habla así? Cuando el 11 de septiembre de 2013... Salió usted a manifestarse con una barretina y una bandera independentista, señora Roldán. ¿Formaba usted parte de algún comando? Que en la vida uno puede cambiar de ideas. Que en la vida uno puede cambiar de ideas, señora Roldán. Y puede usted pasar de independentista a azote del independentismo, pero no os culpa usted hacia arriba que luego ya sabe lo que puede pasar. Ustedes no tienen ni idea de qué es la democracia. El pasado pleno... En el Congreso de los Diputados, su líder, Albert Rivera, dijo que su partido, esto va a hacer felices a los señores de Esquerra, que su partido no quería los votos de Esquerra Republicana, quería los de los españoles. Usted hizo feliz durante un rato a los diputados de Esquerra porque ellos no quieren ser españoles, pero miren, le voy a explicar otra cosa. Todos los senadores y todos los diputados son españoles, lo quieran ser o no. Y todos lo son y cuando el domingo de las elecciones se les va a escoger para votar y que enseñar un DNI. Y todos los que lo han votado son españoles, están representando a españoles. A dos millones de españoles que no quieren serlo, pero lo están haciendo. Porque eso que dicen ustedes, esa, esa chanza de ¿y qué pone en tu DNI? Eso no puede servir solo para fastidiar a los independentistas. Es que un DNI da también de derechos y da derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo. Y hasta los españoles que no quieren ser españoles pueden decidir quién debe ser el presidente de España, porque en eso consiste la democracia. Y una última consideración, también para que lo tenga claro. Desde el momento en que la Constitución permite su reforma, tan constitucionalista es un monárquico como un republicano. Y lo que nunca cabrá en la Constitución, porque eso no se puede reformar, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales a los que se acoge España. Y ustedes, cuando se hicieron la foto en Colón, sí que se situaron fuera de la Constitución y la democracia, con el racismo, el machismo y el franquismo. Gracias, senador Guardingo.